Montserrat, ahí detrás está Calaye, pues están los colegas moteros, quemando rueda. Bueno, Castillo de Yelida. Amigos y amigas de Facebook, Youtube y Instagram, mira qué guapa está Charlís. ¿eh? Con sus guantes nuevos. Con mis guantes nuevos. Vamos a ver el castillo. Venga. ¿Cómo es la música de Juego de Tronos? <risa> Tienen ni idea. Ni puta idea, porque yo no veo Juego de Tronos. <risa> ¿Y la decía de los animes? Tampoco sé <risa> hacer de Gollum. <risa> mi tesoro quedó mi tesoro. Es lo único que sé. Bueno, estos son vistas y lo demás son tonterías. Aquello el Moncalamola, sí. Montserrat, ahí detrás está Calayer. pues están los colegas moteros, que mando cuidado. Y el Penedés. Charlie, no te pongas hasta con expandar por aquí, hombre, mira cómo está el suelo, que hace falta alicatarlo un poquito. Hola, cuidado, no te tires para el barranco. Calaya, hola, hola, pronto vamos para allá. Esto es el horno de las pizzas. Mil y pico de años. Estamos pisando por el mismo sitio, en la zona de la muralla. Todavía se ve, eh. Yo me imagino ahí el trono del rey. Hola, motera. Hola. Visitar un castillo por un euro es posible y merece la pena. Por un eurico estamos viendo historia. Vamos a las catacumbas. Aquí es donde vamos a encerrar a Charles. Ahí está la cárcel. A ah, de la casa. Hola. Eco, eco. ¿Estás por aquí, Golum? Dulcinea. Está ahí abajo. Está ahí a la sombrica. Qué bonita. Castillo de Yelida. Visita por un euro. Hola, amigos y amigas del Facebook, de YouTube y del Instagram. Nos vemos pronto. Adiós, Charlie. Nos vamos a moto. Come <laughs>